Este es un ejemplo de bucle for, el bucle for lo que hace es ejecutar un cierto número de veces las instrucciones que estén entre el begin y el end. Lo primero que hay que hacer es declarar una variable de tipo entero para controlar cuántas veces se va a ejecutar el bucle. Aquí lo tenemos. Lo siguiente es decir cuántas veces queremos que se ejecute, se hace de esta forma. Para i igual a 1 hasta 10 hay que hacer lo que está entre el begin y el end. En este caso solo hay una instrucción que es esta de aquí en la que además vamos a utilizar la variable i para mostrarla. Pero podríamos poner más instrucciones entre el begin y el end. Voy a añadir un punto de ruptura antes de ejecutar la instrucción para ver cuál es el valor de la variable i cada vez que se ejecuta el bucle for. Bien, acaba de pasar por la primera pasada del bucle for y la variable i vale 1. Si sí, sigo ejecutando ya se ha ejecutado la primera instrucción, ahora la variable i vale 2. La variable i valdrá 3 y así sucesivamente hasta que alcance el valor de 10. Bueno, aquí tenemos la salida. Ahora la variable i vale 10, por lo tanto esta es la última vez que se va a ejecutar el bucle. Ejecuto y termina. Ya se ejecuta la instrucción que está fuera del bucle, pulsa enter para terminar. bien pues Pulsamos enter y el programa termina.